Papi, para todos los locutores. Sin tu amor, no sé lo que voy a hacer. Solo vivo recordándote y en mis horas añorando. vez de mi vivir, empecé a sentir, acabaste llorar De decirte de pronto te de amar, que sin ti más ya no puedes estar Para Y me hace solo recordar Lo triste de mi vivir Pendencia sin ti Ganas de llorar De decirte pronto te de amar Que sin ti más ya no puede estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto no hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta? como me haces falta? Y al darme cuenta mi vida se fue Y tú me falta Como me haces falta? como me haces falta? No aguanto más, creo que partiré No hay una sonrisa Que es cierto No hay amor